Gracias ¡Ariгато! ¡Ariгато! ¡Ariгато! ¡Ariгато! ¿Dónde estás? ¡Vente en blanco! en blanco! ¡Te lo juro, güey! ¡Egocacho adicional! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Canta! Migus. mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¿Qué? mira, mira, mira, mira, mira, Bye. Bye. ¡Bye! ¡Thank you! ¡Adiós!